¿Qué tal? Nuevo video Tortitas de jote con queso en chilito verde Ya tenemos aquí nuestros ejotes lavados, desinfectados y cortados Los vamos a cocer en vaporera Cuando ya tengamos nuestros ejotes ya cocidos Los vamos a pasar a un contenedor Y... Posteriormente les vamos a poner los ingredientes, esta es una comida muy sabrosa, es un guiso casero y pues muy nutritivo, muy sabroso, delicioso y económico. Entonces vamos a pasar a los ingredientes, aquí ya los tenemos listos los cejotes porque ya van a, a pasar al proceso de cocido. Y les voy a mostrar los ingredientes que necesitamos. Eh, antes de mostrar los ingredientes, quiero comentarles que yo tengo aquí aproximadamente una libra de jotes, pero es dependiendo de la cantidad que uno quiera. Entonces, seguimos. Vamos a necesitar queso blanco. Ya que estén los cejotes cocidos y que los tenemos en el contenedor, le vamos a poner queso blanco. El queso blanco pues es al gusto de ustedes. Yo aquí tengo es queso panela. Vamos a necesitar también dos cucharadas de harina. Es dependiendo también la cantidad de los cejotes. Entonces yo tengo dos cucharadas, no de la chiquita, es cucharada grande de harina vamos a necesitar lo que es tres huevos y eso esos tres ingredientes son los que se le van a poner a los cejotes para hacer las tortitas entonces es el queso, es la harina, dos cucharadas y son tres huevos y para el chile lo vamos a hervir y van a hacer tomates verdes es más o menos la cantidad ustedes le calculan dependiendo de la cantidad de jotes que ustedes vayan a cocer entonces son tomates verdes es la mitad de una cebolla yo nada más le voy a poner un chile porque nosotros ya no comemos mucho picante y una cucharada de ajo y todo esto lo vamos a moler en la licuadora, el ajo, una cucharada de ajo, el chile verde, la mitad de cebolla, los tomates y le vamos a poner Nor Suiza, una cucharada de Nor Suiza. Bueno, continuamos. Bueno, pues ahora vamos a moler el chile para hacer el caldo para las cositas de cotes. Vamos a ponerle todos los tomates y los chiles. Ya hirvieron. Y aquí le estamos este, poniendo ya todo lo que es el chile. Bueno, es un chile. Y los tomates, le vamos a poner una cucharadita de nor suiza. Aquí está. Le vamos a poner lo que es una cucharadita de ajo. Este ya lo tenemos preparado. Y le vamos a poner la la mitad de cebolla y bueno pues ahora lo, lo vamos a moler entonces por esto lo molemos y lo vamos a pasar al aceite pues aquí ya tenemos nuestra olla ya con el aceite ya precalentado vamos a introducir ya lo que molimos y de esa manera para que ya se sazone entonces este es el chile que va a ser para las tortitas de jote con queso Aquí ya tenemos este, el sartén que ya se está calentando el aceite para freír las tortitas de, de queso. Y mientras pues que se sazone el chile quedó muy bien. Yo no le pongo sal porque ya tiene el nor suiza. El nor suiza que nosotros ya le pusimos ya con eso es más que suficiente. Y pues quedó muy sabroso este chilito. Solamente es tomate, chile, ajo y cebolla. Y bueno, vamos a esperar a que se sazone, a que dé una buena, una buena freída. Y, y mientras que se sazona, pues vamos a empezar a freír nuestras tortitas de pota. Lo vamos a tapar. era el tiempo de, de, de cocido de del chile y entonces vamos a empezar el proceso de, de las tortitas. bueno Entonces continuamos, aquí ya tenemos el aceite y vamos a seguir con las tortitas. Bueno pues aquí ya tenemos todo nuestro pejote ya cocido, eh, todo se coció muy bien, se coció al vapor y bueno pues ahora le vamos a introducir los tres huevos, le vamos a introducir las dos cucharadas de harina y le vamos a agregar por último el queso. Entonces, todo esto lo vamos a, a incorporar y ya teniendo ya todos los ingredientes incorporados vamos a hacer las tortitas de queso mientras ya el, el, el, este, el sartén ya se está precalentando para una vez ya estar caliente pues ya vamos a hacer todas nuestras tortitas. Entonces. Vamos a revolver todo bien y hacemos las tortitas. Tres huevos, dos cucharadas de harina y queso blanco. Vamos a moverle con cuidado para que no se rompan los potes. Están muy bien cociditos. Muy bueno. Entonces continuamos. Bueno, aquí ya tenemos todos nuestros ejotes con el queso y con el huevo. Solo quiero comentarles que le anexé un huevo más porque como fue bastantito ejote, entonces ya no fueron tres huevos, le puse cuatro. Así quedó la mezcla, quedó ya todo bien, ya, ya todo lo revolví perfectamente y ya quedó todo el ejote con sus cuatro huevos con su harina y el queso bueno pues ahora vamos a hacer las tortitas y una vez que ya tengamos todas las tortitas las vamos a introducir algunas en el chile y otras las vamos a dejar así nada más fritas bueno continuamos bueno aquí vamos a, a hacer nuestra primer tortita la vamos a poner en el sartén en el vamos a ir así sucesivamente poniendo para que se hagan las tortitas más o menos ustedes le calculan al tamaño como, como usted, ustedes quieran las tortitas, si chiquitas o grandes pero pues yo le voy a poner dos cucharadas de de ejote para que se hagan bien las tortitas una la vamos a dejar que se cosa así las vamos a ir haciendo sería este para la segunda y vamos a hacer otra Y así sucesivamente vamos a ir haciendo las tortitas así, miren, así es como, como quedaron aquí ya tenemos tres tortitas vamos a jalar un poquito para acá esta que aquí me cabe otra miren. entonces vamos vamos a poner otra aquí aquí en el sartén, ahorita pues ya prácticamente son son cuatro tortitas vamos a pasarle un poquito el aceite y vamos a darle su tiempo las vamos a ir meneando con mucho cuidado para para que no se quemen y para que se cozan perfectamente bien entonces aquí tenemos una aquí tenemos la segunda la tercera y aquí está la cuarta nos vamos a, a darle el tiempo de cocido no las vamos a menear mucho para que no se nos se nos abran y no se deshaguen vamos a darle aquí su, su tiempo de cocido y así vamos a ir haciendo todas las tortitas así así que se van a ir friendo y una vez ya que tengamos todas las tortitas, pues ya las vamos a pasar al, al chile. Bueno, continuamos. Ahorita les vamos a dar un poquito de tiempo y las vamos a voltear. Bueno, bueno aquí seguimos con nuestras tortitas. Aquí se están friendo muy bien. Bueno, aquí ya tenemos algunas en nuestra charolita, miren, quedan muy buenas, muy bonitas. Y entonces pues ya nada más las vamos a poner en chile verde, las vamos a emplatar y pues a degustar estas ricas tortitas de queso en chilito verde. Ya nos falta muy poquito, ya casi terminamos. Y bueno, pues seguimos. Bueno, pues aquí ya emplatamos y esta es la charolita de las tortitas. Aún todavía me falta un poquito para terminar. Yo creo que en el sartén ya nada más unas cuatro. Y bueno, pues aquí tenemos nuestras tortitas de jote con queso en chilito verde. Bueno, estas están emplatadas solamente. Son fritas, así se las pueden comer acompañadas con... Con un arrocito y unos frijolitos Y este es el plato fuerte Tortitas de ejote